Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que tenemos de fondo es un estante que me voy a hacer para una parte de mi cuarto para usarlo de almacenamiento de cosas. Entonces voy a empezar explicando. Eh, no, mejor le explico eh, cómo lo hice. Bueno, entonces una en explicación de cómo con retales me hice una estantería que me sobraban de una mesa que tenía antes antes de la semana nueva. Entonces, estos son dos láminas de contrachapado que usé para la parte arriba de mi mesa que me sobraron que eran de 6 pies, y, y los tuve que cortar 3 de cada lado y me quedaron 2 láminas de 1 pie por 2 y tenía 2 estanterías que me, al final me quedaron una estantería de 6 pies, ese es el valor original que dice la, la el tamaño pero arreglándolo vamos a ver que son 6 pies por 1 pie, entonces me, me quedó un, una lámina entera de 6 pies por 1 que al final lo corté a la mitad para que me quedara con el otro pedazo que era un cuarto, porque hice una estantería para mi madre en su cuarto con, con bisagras, creo que es como eh, con esquinero, lo que, se, lo que se pone, la que parece más flotante, no como la mía, que va a tener lados, que va a tener lados. Entonces, esa yo le hice flotante para que ella ponga su libro y tenga una mesita mejor, porque la que tenía era un poquito fea. Pondré alguna foto de cómo quedan y la parte de abajo, como yo supuesto más peso, le puse un boldecito. Entonces, en mi caso, también entonces puede ser más fácil, porque tú tienes una lámina de cuatro. Y la corta por la mitad, es decir, de una esquina, de una lámina a la otra. Y ya te arrasé el problema de, de tener que unirla, como yo tuve que hacerlo aquí. cada quitando, creo que fue una, una pulgada de cada madera, quité. Para que me quede así. Y también al azar fue que lo corté, decir, decidí cortar desde un extremo, es decir, dejando un espacio para el, es decir, el tamaño de la lámina, beta. Digo lámina, pero del, del tamaño de la tabla. Por pues, cierto, la tabla es... M, D, F, y esto es, esta es de contrachampado. Estará por spa ahí pasando el video de, de la aplicación que intenté dar en ese momento y no me salió bien. Entonces, como dije, todo lo corté a, a ojo, y si decidí, decidí cortarlo a 6 pulgadas, entonces decidí cortar la mitad de 6 pulgadas, dejé algún espacio aquí arriba, después, para la unión, corté a una pues, le quité una pulgada a cada lado, no me recuerdo cómo se llama esta unión, le quité una pulgada, y le puse tarugos de madera y, y le hice el agujero para que entren. Como iba a llevar el niño después para unirlo, decidí cortarlo así. Entonces, como lo hice así, y tiene la tabla, tenía dos tablas iguales, de mismo tamaño. Y tenía una de seis, de seis pies. Entonces al final, ¿qué hice? Cogí una de la tabla y la corté a, a la tercera parte, es decir, la cuarta parte, corté de la tabla. Para que me quede una de tres, una de nueve. Entonces tendría, al final tendría una de 3, una de 6 una de 9 y una de 12 pulgadas, todo, todo aquí está ahí. entonces la de 3 quedaría abajo este pedazo aquí también lo corté, este pedazo so no sobró que de más, la corté por aquí entonces aquí me quedó una tabla de 3 pulgadas una de 6 una de 9 y una de 12 así que, elegí esta forma porque donde la voy a poner aquí va a estar una de, una de mis impresoras funcionando. Aquí puedo poner cosas de la impresora y cosas que quiero exhibir, que yo, impre que yo he hecho. Claro, tú vas a estar como quiera en mi cuarto. Mayormente voy a hacer yo que lo voy a ver. Esto. Eh, y eso es todo. Ah, lo otro niño, la disposición del otro niño aquí. Porque creo que no se ve en uno de los videos que sale, que va a salir. La disposición del niño fue que yo agarré y de la esquina marqué una pulgada creo que fue, después que de, de, del primero aquí hay una pulgada de distancia, después aquí hay dos, y después de los otros dos pulgadas, hasta el final, que no me recuerdo cuántos tornillos que coge cada, cada línea, pero así más o menos fue de me di una pulgada desde la orilla, puse un tornillo, y después cada dos pulgadas fue poniendo más tornillos para que quede bien. Y usé tornillos de diferente tamaño, para es decir los bordes, para que no me tanto, estas tornillos cortos, pero en, en el centro, usé tornillos largos. Para que soportara más el peso. Aparte de eso. Lleva unos. Si la veis de frente. La estantería. Aquí. Lleva unos soportes. Para soportar el peso. Que eso lo hice. Después. Entonces. Como en los siguientes videos. Que voy a subir. Voy a subir el que es montándola, Montando todas las piezas. Si, para buscar todas las piezas. Que, que recorté en ese momento. Para ponerlo todo junto. Después de eso. Lo, lo desmontaré. Limpiaré las piezas. La lijaré. Porque. Esta madera yo no la elijé cuando en ese momento Ah, también Aquí, cuando estaba Con esta pieza Como no di, si no medí bien el tamaño Una, una de las partes me quedó más pequeña Entonces la parte más pequeña fue la que me quedó entera para acá arriba Entonces Hice un, un espaciador con la impresora Pero el punto fue como hice El espaciador muy, muy Muy grande, no me cabía la impresora, así que lo partí a la mitad Y lo imprimí en dos partes Lo uní y lo pegué, de eso no tengo imágenes Cuando lo pegué y todo eso porque esto, todo esto, yo lo hice antes, proyectando estoy dando la explicación en papel. Porque yo hice esto antes de hacerle canal y todo esto, y, y la foto de la perdí y todo eso. Entonces, desde la lado de hay una, aquí hay otro, de las uniones, que no se me olvide, que son dos. Una, una abajo, para soportar un poco el peso. Pensaba poner un pedazo de madera atrás en el fondo, pero al final no lo hice, porque no necesitaba ocupando mucho espacio. Ya, ya con esto era suficiente, porque esto eran dos, era una madera que iba aquí. Esta creo que fue una, una, una esquina entera que me sobraron y lo usé. Entonces, en los siguientes vídeos estarán apareciendo ese después usando la lijadora. Que soy malo, así no lo he usado mucho, casi no lo he usado. La lijadora que me compré, una lijadora Rolto Vital, y tal. Y estaba dejando por primera vez. Lo voy a poner separado. vídeos cortos, más o menos de 5 minutos como estos o 6. Para que no se haga tan pesado. Muchas gracias por todo. Y espero que más o menos se puedan hacer una idea de cómo hacerlo. O como yo lo hice el mío. Adiós.